Me entregué un gilet. ¿Y entonces cómo pasó? Tú me explícame, Victor. Bueno, yo estaba del lado atrás del taller, no, no, no, no. del lado de la abajo, del taller. Entonces, los muchachos, un cliente me regaló un, un, un refresco. Entonces, los muchachos estaban volviéndose su refresco y con un gile lo estaban cortando por la mitad. Si casos caso que dejan el pote entero, una está en la mitad. Entonces cuando estaban cortando con la mitad, el gilet se cayó por abajo, para abajo de donde estaba el refresco. Entonces quedaba un poquito como de dos de, de, de refresco. Entonces, cuando yo subo, que yo no vi, si ellos estaban tratando de cortar el gilet, el pote, con el gilet y se fue por abajo, yo fui, cosa de la vida, agarré el pote, fui, abrí la boca y después que me sentí algo que me había tragado cuando tú tomaste el trago inmediatamente sentiste que sentí que me tragué algo sí. pero no pensaba nunca que había sido un gilet entonces luego ¿qué sentiste en adelante no luego no sentí nada por el momento Siete que caso bajo directo y después los muchachos me dijeron eso tenía un gilet y yo bueno yo sentí algo que me tragué pero nunca pensaba que era un gilet o sea, ¿en ningún momento te afectó la garganta ni nada no, de eso? No, no, sea? ni la garganta ni nada de eso me afectó. ¿Y qué pasó con el gilet entonces? El gilet se duró como dos días allá adentro, ya se estaba poniendo negro, según la acero que uno tiene, y se afincó en un etable, se quedó cruzado, pero no me afectó nada, gracias a Dios, de, de ningún... ¿Te pues, operaron? ¿Te operaron? ¿Pero, sí, pero sí. trajeron ya? Sí, sí, ya lo no trajeron Bueno. Para NTN, su noticiero regional... Giovanni Paulino